Y, ahora, y por otra parte, el tema de la vacunación frente al COVID-19 ocupa un espacio ahora muy importante. Precisamente la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, manifestó este martes que debido a que la población no está acudiendo a los centros de vacunación, hay un gran número de vacunas, señores, que posiblemente se vayan a perder, señores. Un gran número de vacunas, por la ausencia suya, la ausencia mía de no asistir a nuestros centros de vacunación, el dinero que invirtió el Estado Dominicano para poder lograr que la población tenga sus vacunas, corre el riesgo de que se puedan perder, porque las personas no están asistiendo a los centros de vacunación, señores. No están asistiendo, que es muy preocupante esto. Es preocupante esta situación que la ciudadanía, la población, no asista a los centros de vacunación, señores. Eso no es posible, por favor. No es posible que esto esté pasando, señores. Que la población no quiera atender el llamado de las autoridades y acudir a los diferentes centros de vacunación. Acudir hasta allí para poder ser inoculados, señores la segunda, la tercera dosis, ahora el caso de nuestros niños y niñas a partir de cinco años, señores, miren, es bastante serio, es bastante serio nosotros tener que saber que se va a perder el dinero que se ha invertido porque la ciudadanía no acude a los centros de vacunación. Según dice la vicepresidenta, se están estudiando para poder donarla a otros países que la necesitan para no evitar que se pierda esta inversión de nuestro estado. Vamos a escuchar lo que dice la, vice, la vicepresidenta ahí, por favor. Bueno, se ha solicitado a ciertos países a ver si así la, la requirieran, eh, y por supuesto estamos en la mejor disposición, pero yo hago un llamado a que esas vacunas que se están venciendo es precisamente porque falta el que la población vaya a aplicarse las vacunas, no la dejen vencer vayan a aplicarse nuevas no, no, no, vacunas no, no, no, no, para que estemos todos más cubiertos y protegidos del COVID-19. ¿Qué estrategia van a tomar esta vez luego del anuncio de que ya no podemos usar mascarilla y ahora todo es opcional? Es opcional, es que cada quien tiene que asumir su responsabilidad de cuidarse y de cuidar a los demás, utilizando la mascarilla en sitios cerrados y todo como se ha expresado tanto el señor presidente. La vicepresidenta, doña Raquel Peña, reiteró, señores, reiteró que las vacunas están en y que continuarán incentivando a la ciudadanía para que puedan vacunarse, señores. Se han dicho diferentes mecanismos, que se va a ir casa por casi todo esto, señores, para poder lograr que la población se pueda vacunar. El hecho de que ya se hayan flexibilizado las medidas no significa que el COVID no esté presente, señores. Vamos a acudir, vamos a ir de manera masiva a nuestro centro. El que no se ha puesto la vacuna, vaya, por favor, vaya. Vamos a hacer lo posible para poder lograr que estas vacunas que ha adquirido el Estado Dominicano, usted y yo las podamos aprovechar, señores. Hay que asistir a nuestros respectivos centros de vacunación, poder, señores, ser partícipe y que lo que ha invertido el Estado Dominicano, no le echemos nosotros por la borda, por favor. Claro que no. Vamos a hacer lo posible para asistir a los diferentes centros de vacunación y nosotros poder recibir esta inoculación que es tan necesaria. Y que las que no se puedan utilizar, como ya decía la vicepresidenta, puedan ser donadas a países que lo necesiten. Pero que el esfuerzo, el sacrificio que ha hecho el Estado Dominicano pueda ser aprovechado por nosotros recibiendo la inoculación, señores, en momentos que la humanidad no tenía una vacuna, aquí la teníamos. Entonces vamos nosotros a poder ser partícipes de esa inversión, eso que ha hecho el Estado, y no vamos a ser nosotros parte de esos ciudadanos que han hecho posible que el Estado pierda una gran suma de dinero en estas vacunas, que es muy costosa y en su momento fueron muy difíciles de obtener para la República Dominicana. Claro que no.